Bueno, pues ya estamos una vez más aquí con ustedes, mi amado, mi amada, eh, con este tema de hoy, uno más para hoy. Y eh, bueno, pues eh, vamos a ver, ahí estamos. Bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo y somos los amigos amigos de Lida Madrigal y Rafael Cavazos, así es dándoles la bienvenida sí damos la bienvenida a todos, a todos, cada uno de ustedes en este momento, en este eh, tiempo que disponemos para dar la palabra y hacer la oración así es de que gracias a todas las personitas que han estado eh, compartiendo estos videos claro eh, que sabemos sí. que son de bendición y todas las personas que sientan el anhelo en su corazón de ver y escuchar y estudiar e, estos videos y compartirlos, van a ser bendecidos de parte del Señor. Fíjate ya están que, siendo bendecidos. Amén, así es. Eh, esa es parte de la bendición, el poder compartir lo que tú recibes. Nosotros estamos compartiendo amén, es. con ustedes lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Usted puede hacer lo mismo. Y usted va a ser de bendición para otros cuando usted los bendice a través de estos materiales. Les hemos dicho que no nos interesa los me gusta nomás porque le gustó la, la imagen o porque estamos uh, ahí haciendo un video en vivo y es muy fácil poner ahí nomás sí, me, sí, me gusta. pero sí es bien importante. Lo importante es que atención. usted vea, escuche mm -hmm. y comparta lo que usted vio y escuchó. Así es. Eso es lo más, lo más, lo más importante. Y si le gusta también, pues bueno, le pone ahí, me gusta. Claro. Pero me gusta más que que se lo comparta. O nos claro, gusta más. ¿verdad? Claro que sí. Entonces, bienvenidos a hoy. Oramos sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cabazos Chapa. Y pues, vamos a continuar. El tema está tremendo, miren. Tremendo. Con el poder de la Palabra. Amén. Con, el, con poder el poder de, de la palabra. palabra ¿Qué pasa con el poder de la Palabra? Se construye o, bien. o se destruye sí. O una de dos. O edificas, bendices o, o, o destruyes sí, sí, porque es, es, es, es, la, es la bendición o es la maldición O sea, la Palabra, la Palabra es bien importante mm. El, el, el mensaje. El, el Señor Jesús hizo grandes cosas por la palabra. Pero sí, si nos vamos a la escritura, al principio desde de el primer versículo de ahí de, de la escritura, Dios nos dice cómo estaba todo. Y sí. dice que por la palabra, Dios hizo todo lo demás. Dios hizo Por, por la palabra. Ahí, sí, ahí viene, ¿sí? ¿no? donde empieza la, la, la escritura? Es. Ahí usted puede ver cómo Dios todo lo hizo por la palabra. Todo lo hizo. Nada por más la al hombre lo hizo con sus propias manos. Sí, Fíjese, es. al hombre lo hizo con sus propias manos. Yo me puedo imaginar, eh, eh, déjeme imaginármelo así. El Dios doblando sus rodillas sobre la tierra, ahí sobre el polvo de la tierra, uh -huh. Y empezó a formar un muñeco ahí Desde, desde, desde el polvo de la tierra sí. Y ya cuando lo terminó Digo, está bien, así Sopló en él Y a soplar en él le dio aliento de vida Amén. Y wow ahí estaba ya el hombre Hecho a la propia imagen y semejanza de Dios Amén. Pero también vio Dios Dijo, un, un, este no, solo no puede estar uh -huh. Ni es. voy a ser otro hombre más No, no, lo voy a hacer la compañera idónea Así es Y qué hermoso es. Que Dios se preocupó Por darle al hombre la compañera idónea Amén, así Y gracias por tú es mi compañera Amén. idónea Amén. Pues, gloria al Señor. Dios no se equivocó Entonces, imagínense creó al hombre y lo creó a la mujer del mismo hombre. Y, y ya una vez le hizo los dos, digo, ay, multiplíquense. Así multiplíquense. Es. Y van a estar sobre todo lo que yo ya hice por la palabra. La uh -huh. Oh, que va. Es, es maravilloso lo que es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Pero lamentablemente también hasta ahí Satanás. Sí. Y pudo con la palabra dominar a Eva. Sí, sí, la, la, la seducción. La, sí, sí, con la palabra. Y, y fíjese, a propósito de eso. Sí, es lo que está el... Mundo eh, ahorita, ¿qué, qué, ¿qué estamos viviendo ahorita eh, eh, en estos momentos? Muchos políticos... El engaño, ¿no? Usen la palabra. Sí. Sí, sí. Desafortunadamente no es una palabra veraz. Honesta. Sincera, pero usen la palabra. Uh -huh. Y a, antes de empezar, nosotros aquí, eh, con el cuantos con platicamos tantito, mi Hablando de, de los que usaron la palabra para destruir. Porque así como puede ser para construir, puede ser para destruir. Para destruir, sí. Y vamos a dar otro ejemplo nada más. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó con Hitler? Uh -huh. El hombre con la palabra uh -huh. hizo un montón de maldad. Sí, mucha, mucha maldad. Sedujo uh -huh. tremendamente con la palabra. Sí, sí. sí. Y le obedecieron de una manera ciega completamente. Sí. Nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí, no, no. Imagínate cuando estaban metiendo aquí a aquí judíos ahí a los hornos, ahí eh, donde los cremaban, ahí los, donde los desaparecían, o los tiraban así en las fotos, ahí. ¡Qué, qué, qué, qué, qué tremendo! Sí, no, ¿Qué, es qué, qué es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Ok. Todo fue con la palabra también de ese hombre sí, sí sí. y podemos ver otros mandatarios con la palabra pues ahí está un caso aquí más cerca de nosotros uh -huh. en Cuba sí ¿qué hizo Fidel? ¿usó la palabra? usó la palabra y otro caso más acá en, en no. nuestros territorios vamos a llamarlo así allá en Venezuela que hizo Chávez, ¿Sí? usó la Palabra, sí, la palabra. y que están haciendo otros mandatarios en el continente y en, lo, en todas partes del mundo, usan la Palabra. Así es. En Asia, en Europa, eh, en África, en, aquí en la América, algunos mandatarios usan la palabra para dominar al pueblo. Sí, eh, los, eh, los pensamientos, las eh, intenciones del corazón, o sea, es, esos pensamientos, esas intenciones, este ah, como o, o sea, la, la, la visten con la palabra, porque sí. si no no la dan a saber, la gente no, no sabe qué es lo que quieren hacer. Entonces lanzan la palabra. Así es. Y, y, y, y, en, y empiezan, empiezan a hacer sus, sus cosas. Pero pues, o sea, o, ahorita en, en este tiempo, en este mundo, este lo que lo que hace, lo que hace Satanás, eh, es cegar el entendimiento. O sea, el entendimiento, es, es, es el entendimiento de la, de la gente está. Cegado, no lo entienden, no lo digieren. Así es. Eh, cuidado con las dádivas de, de, de los gobernantes, Así porque es. con eso también seducen. Sí, se seduce, claro. Seducen con las dádivas. Con el te doy. En, en lugar de enseñar a la gente a progresar, en lugar de a la gente enseñarle a cómo superarse, en lugar de que la gente se prepare más, se eduque más, se capaciten más, la quieren dar nomás un plato de frijoles, sí. por así decirlo, y una tortilla. Este ¿Y tenerlos, sí, sí, sí, o sea, con, con la, lo de la comida. Sí. ¿Y, uh -huh. y, ¿Y qué también dice esto, mi amado, mi amada? Entonces, cuando estábamos oyendo a un comentarista, eh, de ahí me, me, me surgió, bien tenía ya una idea de lo que quería sí, de, conocer. De, de, uh -huh. de la palabra. Pero. Con el poder de la palabra, uh -huh. con el poder de la palabra, y eso va a ser el título, con sí, el poder de la el palabra. El poder de la palabra, sí. Con el poder de la palabra, ¿cuántas cosas buenas o malas se pueden hacer? Así es, correcto. Dios hizo la creación. Dios hizo la creación. Pero con la palabra, Eva fue seducida. Mm -hmm. Desde aquel entonces. Sí, sí, sí. Entonces, y ahorita en nuestros días, con la palabra, se puede construir, pero también con la misma palabra, obviamente que dicho otra palabra, con otra intención, sí. puedes destruir. Exacto. Entonces ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Y pues buscamos algo de construcción y algo de destrucción. Y pues sí, ahí, sí se construye o, o bien se puede destruir. O se puede destruir. ¿Verdad? Sí. Así es como, como funciona la palabra. Pero también tenemos la parte positiva de la palabra que puede ayudarnos a ser benignos y, y ser eh, compasivos y podemos ayudar a otros. Amén, así es. Así es. La, a, a, anoche precisamente eh, antes de irnos a la cama, después de salimos aquí a caminar tantito y vamos allá afuera, eh, eh, aquí en un paticito y se nos puso en, en sus corazones la verdad a una amiga que la conocimos desde la escuela Así es. fue compañera de, de la escuela Así es. eh, entonces eh, pues oramos con ella sí, oramos, oramos. oramos con ella y, y le dijimos ¿crees o no crees? Sí. ¿No? Entonces, ahí quédate. Sigue creyendo. Y vamos a orar para que recibas tu sanidad. Sí, amén. amén. Y de declaramos la sanidad sobre Carlos. Declaramos la sanidad. La, la declaramos, amén. La recalcamos ahorita y la declaramos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que así como se puede dar una palabra de, de, de poder para bendición, también sí. se puede dar una palabra para destruir. Para destruir, sí. Y se han destruido países. Sí, se sí, han destruido sí. países nomás por la palabra que hay que decir, las bombas. Sí. Y sí, destruyen. Sí, destruye. Ok. Destruye. Entonces, vamos al tema, con el poder de la palabra. Y nos vamos a ir a, a Mateo 8. Del 5 al 13 en la Reina Valera de 1960, cuando Jesús sana al cielo de un centurión. Así es. Eh, el 5 nos dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, le seis dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Miren, ahí en el 5 nos dicen que vino el centurión rogándole. Rogando es dar la, sí. dar la palabra. Venían con humildad. Era un centurión. Era un, centurión. Era un mi militar romano. En aquellos años los, los, los, los romanos los, los, que estaban dentro del ejército sí. eh, cuidaban. Eran de hombres tomados, de, de armas tomadas. Entonces, pero este centurión viene a Jesús y le dice el Señor, mi criado. ¡Wow! Mi criado. Algo bien, ese hombre diferente. Sí, sí, sí. A sí, pesar es. de que era un centurión, tenía eh, parte del ejército a, a, a su mando. Sí, es. Y está posado en casa, paralítico. Y le comenta a Jesús, y está gravemente atormentado. Gravemente. El hombre se compadeció de su sirviente a pesar de que él era un militar, de esos militares, que están hechos a la disciplina, sí, sí. al mando, al a, a ataque, a la guerra, en fin. Sí, en el fondo de su corazón había bondad. Había bondad. Uh -huh. Había bondad. Si no, no hubiera hecho esto. Así es. Y en el 7, ¿qué nos dice? Sí, sí, sí. y Jesús le dijo yo iré y le ganaré mire escuche bien lo que voy a, a mencionar y Jesús le dijo o sea dio la palabra uh -huh. yo iré yo iré yo iré al ver este hombre en esa condición y viendo que era un militar sí. Sí. dijo este hombre necesita ser, ser complacido ajá uh -huh. Yo iré y le sanaré. Dio la palabra. Un yeah, oh, chinito, yeah, bueno, yeah. le dije la palabra sanidad. Yo y, y les sanaré. Yeah, Cuidado, yeah, yeah, yeah. cuando damos la palabra de fe y de confianza, se sano. Sé sano. Yeah. Sé sana. Se sano, Se sano. Amén. Una de las cosas que me ha gustado a mí eh, eh, en la radio es porque no te ven, yeah. nada más te escuchan. No, no hay... Eh, y vimos video. milagros maravillosos cuando estábamos en los programas allá en el área del valle. Sí, amén. El Señor obrando maravillosamente. Y ahora que estamos haciendo los videos, me gusta que, que no nos vean a nosotros, me sí, gusta sí, que escuchen. Que escuchen, el, o sea, el, el mensaje. El mensaje. No, no nosotros, no. Nosotros no somos los no. importantes, no, no. aquí lo importante es lo que estamos hablando y le estamos presentando, Vean, sí, la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo iré y le sanaré, juntos. Eso es lo importante. Que La Jesús palabra. dice esas palabras. No, Entonces, palabra. en eso nos basamos. Jesús sana al siervo de un centurión. Okay. Y ahí está el centurión, ahí está hablando con Jesús. Y le dice, mi siervo, uh -huh. mi siervo está enfermo. Está Pero Jesús le dice, ok, yo voy y lo sano. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Respondió el centurión. Respondió el centurión. ¿Y qué dijo? Y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. El Señor! ¡Aleluya! <risa> Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy ni siquiera digno de que entres bajo mi techo. Sí. ¿Qué, qué humildad de hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. El hombre tenía gente, tenía sirvientes. Mucha. Desde seguro que estaba en una buena casa. Sí. Tenía un buen techo. Claro. Pero dijo, no soy digno que entre dos jubilistas. No digno que entre ¿Por qué? Porque si yo soy militar y pues soy sanguinario, pues cuando tengo que matar pues mato. Sí. Sí, sí. Y le digo a mi gente que, que vayan y hagan garras a alguien, venga, pues van y, y lo hacen. Entonces, él no se sentía digno de que el Señor Jesús entrara bajo sus pechos. No, no se sentía digno. Ya uh -huh. o sea, había mucha humildad en él. Él, siendo como militar, no sabía su condición. Sí. Pero eh, ya frente a Jesús, él se sí, dobló. No. Él se sí, dobló sí, sí. ¿Por qué? Porque él dice, no soy digno de que entre los pechos. Qué, tremendo. Sí, qué, tremendo, qué eh, tremendo. Y amado, <risa> es. ¿cuánta humildad necesitamos y requerimos en nuestra vida sí. para que el Señor sea engrandecido. Amén. Sea, A veces tenemos sea, demasiada tremendo. arrogancia dentro de nosotros. Exaltado, amén. Sí. Que nos gusta que nos aplaudan, que nos, nos gusta que, que nos den los sí me gusta. Uh -huh. No es eso lo importante. No, no, realmente no. Lo importante es qué es lo que quiere Dios hacer contigo. Sí. Y si decimos que lo compartas ¿sí? es porque creemos que Dios puede hacer algo en la vida de los demás también. Sí, amén. Lo puede hacer contigo, pero también que lo haga con los demás. Amén, amén, así es. Nosotros decimos comparte lo mejor. A mí no, me, no, no me, gusta. me gusta. Eso no es importante para nosotros. Sí, desde la los parámetros que están establecidos ya en los sistemas existentes, pero no es porque tengas que poner, me gusta, simplemente que, que lo vea, lo entienda, lo escudriñe y que lo compartas Y si realmente te gustó, pues entonces compártelo. Sí, claro. Eso es más importante que que nos dé simplemente un, un me gusta. Ok. Así es. Entonces dice, no se sé tiene si no de quedarse bajo mi techo, solamente di la palabra... Y mi criado, criado sanará. Amén. Le creyó a Jesús. Le creyó a Jesús. Entonces, Le ¿qué creyó pasa? A Jesús. Fíjate bien lo que dice el verso 9. El 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. A y bien. al otro, ven y viene. Ajá. Y a mi siervo, acepto y lo hace gloria al Señor entonces él se dijo que era la autoridad él la ejercía él la ejercía sí pero también reconoció que Jesús tenía la autoridad para sanar así es o sea, le dice nomás di la palabra y la palabra nomás es, es suficiente eso es todo. ni siquiera tiene si es que va ir bajo mi techo no nada más di la palabra y le pone el ejemplo de, de, de, yo soy soldado, de, yo estoy bajo órdenes, Ajá. yo también yo recibo órdenes, Ajá. pero yo también tengo gente debajo de mí y, y yo doy órdenes. O entonces sea, le digo a ese, ven y va. Al otro, ven y viene. Sí, y al otro, hace eso y lo hace. Amén, amén, amén. amén ah, bien. qué tremendo mensaje que está ahí compartiendo a Jesús, ¿verdad? Amén. Y entonces ya en el verso 10, ¿qué pasa? El 10 nos dice, al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y y, Israel estaba considerado y está considerado como el pueblo de Dios. Sí, sí. Pero aún en el mismo Israel de ahorita hay gente que no cree en Dios. Sí. Creen en Dios posiblemente. Pero por eso desde el modernismo Hoy, sí, sí. yo creo que ya muchos ni siquiera creen en Dios sí, sí. pero el pueblo de Israel fue el elegido de Dios para que ahí naciera Jesús amén. y para que él fuera el Señor y, y él lo consideró siempre su pueblo amén. y lo sigue considerando sí, sí, amén, hasta es. el día de hoy entonces pero al oído Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían de cierto les digo que ni aún en Israel, que hay de el poder elegido. No, aún en, ni en Israel he hallado. He hallado tanta fe. ¿Por qué? Sí. Porque ahí mismo van lo crucificaron a Jesús. Sí, sí, sí. Por sí, la incredulidad, por la dureza del corazón. Así es. Exactamente. Y antes de que esto suceda ya, ya Jesús estaba diciendo estas palabras. Ya, ¿Por qué? Porque sí, sabía exactamente lo que iba a acontecer más adelante. Porque sí, ella sabía, sabía que todo eso iba a pasar. Así es. Entonces, ¿qué dice el verso 11? El 11, y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El 12, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el yodo y el de dientes. Aunque Israel sea el pueblo de Dios. Aunque nosotros seamos llamados pueblo de Dios. Sí, Dios. más por recibir a Jesús. Sí, por Pero cuidado cuando dejamos de creer. Sí, pues sí. Cuidado. Cuidado. cuidado. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Que dejamos o descuidamos la palabra. Estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén. más imagínense, estamos hechos a la imagen y a la semejanza de amén, Dios. Amén, amén. Antes de que pudiera existir el pueblo de Israel. Amén, Pero, amén, ¿qué sucede, mi amado? ¿Qué sucede, mi amada? Ahorita, ¿cuánta gente está pregonando la palabra de Dios y cuánta gente no le interesa escuchar la palabra de Dios? Sí, no, no, no Ahorita mismo. Ahorita mismo. Ahorita mismo. ¿Cuánta gente sí está escuchando voz oh, Dios? Ahorita mismo. Ahorita mismo. No, no tiene que pasar más tiempo. Ahorita mismo. ¿Cuánta gente está ahorita diciendo, me gusta este mensaje? Uh -huh. ¿Cuántos podrían estar diciendo ahorita en este instante, Dios me está hablando? Dios está hablando en mi corazón. Amén. ¿Cuántos podrían, En cambio, ¿cuántos hay ahorita en las plataformas? Aunque ahorita estamos en vivo, pero cuando usted ya ha grabado ahí, ¿cuántos y cuántos y, y millones y millones de personas están tan distraídos en otras cosas? ¿Aún dentro de, la, de las mismas plataformas? Sí, sí, sí. Hay, hay mucha, mucha distracción. Hay demasiado. Que hasta los mismos siervos de Dios, me dice sí, sí, por eso el, el, el señor lo dice en su palabra, que, que que que si los tiempos no fueron acortados aún, ni, ni los, los escogidos este, serían salvos. ¿Por qué? Porque ella sabía que en estos últimos tiempos iba a haber mucha, mucha distracción y el enemigo trabajando tremendamente. Y entonces aquí el verso 12 es, es la alerta. Sí. Es como sí, sí. cuando en el teléfono una, una, una alerta de que ha, ha habido un detalle por ahí sí, alguien, eh, eh, no, con no, alguien, ¿verdad? No. Más, los hijos del reino se han echado a las a la tinieblas de afuera. Sí, sí. Y ahí va a ser yo y el de dientes. Sí, sí. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? Es pues no, el, el, el infierno. Mucha sí, gente no quiere en el infierno. Pero es bíblico. El bíblico sí. Sí, sí. Entonces... Mi amado, mi amada, pero Dios no quiere que tú estés ahí. Dios no quiere que nosotros estemos ahí. No. no Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Estar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es. Y la palabra es poderosa para darnos el gran privilegio de que el día que Dios venga por su iglesia, podamos ir por él. Por sí, él. amén. Amén creer creer firmemente firmemente que que él vive él reina él es el mismo de ayer de hoy por los siglos de los siglos que su palabra es verdad su palabra es verídica y, y estar en él verdad eh, ah, como nos dice ahí en en, en, en, en Mateo siete siete o sea ocho pedir y se os dará buscar y hallaréis llamar y se porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Entonces, eh, eh, o sea, él está todavía eh, con sus brazos abiertos, eh, el tiempo y todo, para atendernos Y otra vez os digo, eh, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieres les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. No dice Mateo 18. Y aquí estamos dos más tú. Amén. Amén, amén. Entonces amén. ya somos más de dos. Entonces, mi amado, mi amada, hay que permitir que Dios se muestre y se manifieste en nuestras vidas. Amén, amén, así es. Y que escuchemos la palabra de Dios. Que escuchemos palabra de Dios. Amén. Dos días para terminar. Verso 13. Nos dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, Se, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. No, Dios y Dios. no tuvo no necesidad decir? de ir hasta donde estaba él. No, no. Dios puede bendecirte allí donde tú te encuentras y nosotros acá. Sí, amén, amén, amén. Así es. Y déjame decirte Creemos. de esta manera. No estamos acá a un lado de Dragas. De Aún nos pasa nada más de de, de la Sí. Pero tú puedes estar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte. ¿no? En cualquier parte del mundo. Sí, amen. Donde hay internet y tú estés viendo y escuchando eso, ¿hasta allá? Hasta sí. donde tú estás. A lo puede ser mi vecino de aquí al lado. No sabemos. Pero donde tú estés, no, donde no sé. quiera que estés, en el país que estés, en la ciudad donde estés, Hasta ahí llega la bendición del altísimo. Sí, amén. Si estás amén. dispuesto a recibir la palabra. Amén. Si estás dispuesto a recibir la palabra. Nada más si estás dispuesto a recibir la palabra. Entonces, Jesús, sana al siervo del centurión por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Amén. Por la palabra. Amén. Entonces. Ahí podemos ver que el centurión recibió la, la bendición sin que Jesús fuera a su casa. Amén, así es. La palabra tiene poder. La, así es. Entonces Jesús puede hacer cosas maravillosas también en tu vida. Amén. Sí, puede amén, hacer amén. Ma, cosas maravillosas en tu vida. Solamente hay que creer la palabra. Amén. Amén, amén, así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Podemos orar? Sí, Marcos 11, 24 Por tanto, digo que todo lo que pides orando, Creer que lo recibiréis y os vendrá Creer que lo recibiréis y os vendrá Créelo, créelo y recíbelo en el nombre de Cristo Jesús Entonces, mi amado, mi amada Nosotros vamos a hacer la oración de fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Dios va a hacer la obra en tu cuerpo, en tu vida, en tu situación. Amén. Sí, amén. ¿Qué es lo que tú requieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Bien fácil, bien sencillo. Fíjate lo que te voy a decir. Simplemente pon tus manos en tu pecho amén. o bien en tu parte afectada y recibe la bendición. Amén. Recibe ¿Y la... para qué te digo que ponga la mano? Es el acto de fe. Sí, amén. Es el acto de fe. Es la obediencia. Pon tu mano ahí. Y si tú no eres el que está enfermo, pero tu familiar o tu amistad está en esa condición. Ponla tú, por esa persona. Fíjate hasta dónde llega el poder de Dios. El poder de la palabra de Dios. Sí, amén. Entonces el nosotros ¿qué vamos a hacer la declaración por la sanidad. La declaración por la sanidad, amén. Por la restauración de la familia. Con la restauración de la familia. Que tanta familia, familia ahorita deshecha. Sí, así es. El índice de divorcios se ha multiplicado enormemente en los, ¿En los últimos sí. Los siglos. Sí, sí, sí. La maldad ha crecido enormemente. Enormemente. Como la gente se ha multiplicado, también la maldad se ha multiplicado. Pero estamos preocupados por el orden espiritual. Sí. Sentimos que eso ha bajado. Sí, porque sí, sí. los medios no están permitiendo que la gente se haga más espiritual. Y los tiempos ahorita están apoyando a, a ese a esa, mandato sí, al, al, que ha cerrado al, los templos. Al ter, al terrenal. Sí, ha cerrado los templos al, al so pretexto el COVID. del COVID, sí, sí, sí entonces, pero tú qué estás haciendo ahorita en este momento, qué estás haciendo tú en este momento, mi amada, que estás haciendo tú en este momento, mi amado yendo o no yendo al templo ahorita, estás en el Señor, ya le recibiste. ¿Ya la aceptaste verdaderamente en tu vida, en tu mente, en tu corazón? ¿Ya la palabra de Dios se hizo carne en tu, en tu carne? Si no lo has hecho, dile estas simples palabras al Señor. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transformame y haz de mí una nueva criatura. Criatura. Y pone en mí el interés de saber más de tu palabra. Y pon en mí el interés de saber más, más de tu palabra. Y así yo puedo crecer espiritualmente. Aleluya. Mi Señor, le pongo a mi familia, mi propia vida. No, no, no, la pongo pues, en sus manos. Tenemos tu familia, Señor, nuestra propia vida. Y todo lo que quieran con Padre, mi Padre Santo. Y el Señor lo Gracias por seguirme. Sí y entrar a mi corazón. Y ahora que mi cuerpo sea el templo de ese Espíritu Santo. El cuerpo es el de usted y que no es mío. Pero es suyo, Señor. Bendito sea tu nombre. Señor. Le alabamos y le bendecimos. En Cristo Jesús. Ahora, Oremos. Padre Santo, le adoramos, le bendecimos. En este momento nos unimos, mi esposa y yo. Bendecimos su santo no, nombre, Y Padre Santo, rogando no, por cualquier necesidad, sea, necesidad la que sea. El, señor, ¿no? señor? el que ha puesto su mano ahí en su pecho. En este momento, Padre Santo. En este si es problema de COVID. Si ¿Sí? ¿Sí es cáncer. Si es cualquier problema sí, en su señor, cuerpo, toque, señor, toque, toque sus vidas. Toque, el poder de su y damos Santo, obre, la palabra de fe, obre maravilloso, recibe, amén, la recibe, mismo, recibe, recibe la sanidad ahora mismo, recibe la sanidad, recibe la bendición. Recibe, recibe la bendición en el nombre, nombre del, Padre, del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, Dios, amén. amén. Recibe la bendición Recibe. y dilo, dilo, la yo recibo la bendición, dilo, yo recibo. Yo, recibo la bendición. yo recibo la bendición para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Amén. amén, amén, amén, amén. Y bueno, pues, te dejamos como quieran nuestro correo. Ahí está el Messenger, tú que estás en, en, ahí en Facebook, y pues también nos puedes mandar un texto Así es. y haznos sí. saber lo que Dios está haciendo contigo o lo que quieres que Dios haga contigo Así es. suscríbete también suscríbete, compártelo y bueno, pues ahí regálanos un me gusta o bien una notificación ahí en la campanita y el Señor te bendiga grandemente por uh, lo que estás haciendo, por estar compartiendo estos videos y sobre todas las cosas que este mensaje eh, tú lo, lo, lo puedas digerir, lo puedas entender, para que lo puedas compartir. Eh, bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Bendiciones, bendiciones. Y más que me gusta, es que lo compartas. Compártelo, compártelo. Así es. Compártelo y deja que Dios bendiga tu vida. Bendiciones. Bendiciones para todos. Sus amigos Elida Madrigal y Rafael Cavazú.